de retorno a 21 horas con 57 minutos. Eh, si hablamos de, de la estructura y de lo que contempla pues, nuestra eh, constitución política del Estado y todo lo que ha significado eh, reconocer también las costumbres, tradiciones y, y, y la forma de organización que tienen las mismas... Eh, sociedades, me refiero a las poblaciones indígenas, originarios y campesinos también, tenemos que hablar de que en nuestro país contemplamos la justicia ordinaria, la que conocemos, y también la justicia indígena originario y campesino, y eso a través de una ley de deslinde jurisdiccional. Y es que eh, tienen sus espacios y tienen la misma jerarquía, en algún momento se decía, pero ¿cómo la entendimos o la materializamos? Eso es un tema pendiente que se va a tratar en la Cumbre Nacional de Justicia Indígena, Originario Campesina, en Cochabamba, la siguiente semana, ¿no? 9, 10, si no más, no me equivoco. Y por ello nosotros vamos a dar la más cordial bienvenida a Gilvio Janayo, el viceministro de Justicia Indígena, Originario Campesina, está con nosotros en los estudios. Viceministro, muy buenas noches, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, saludar a toda de la audiencia de Aviala y gracias por la invitación. ¿Qué se busca con esta cumbre? ¿Cómo, cómo la entendemos, viceministro? Porque esto lo hemos venido charlando, se veía analizando, sin embargo, ¿qué se está buscando? Mire, prácticamente desde la aprobación de nuestra nueva constitución política del Estado, uh -huh. eh, concibe el carácter plural, por algo se consolida un Estado plurinacional. En ese contexto se vienen, por ejemplo, trabajando políticas en torno a la economía plural, a la educación. Eh, regionalizada con las mares curriculares respetando esa diversidad de los pueblos venimos trabajando el tema de la diversidad jurídica y eso se consolida en el pluralismo jurídico que hoy por hoy está constitucionalizado en la constitución y obviamente también en la ley de deslinde en la ley del órgano judicial está en la ley del ministerio público ¿no? que básicamente pasa por establecer que Bolivia, Bolivia es un estado unitario un estado plurinacional, pero que establece que hay la justicia ordinaria, la justicia agroambiental, las, eh, los, eh, las justicias especiales, como los de los militares, y la justicia indígena. Y lo que resalta, por ejemplo, es que la justicia ordinaria se maneja por, los, por el Tribunal Supremo, los tribunales departamentales, los jueces, etcétera. El tribunal agroambiental por el tribunal agroambiental. Y nuestra, la justicia indígena se maneja a través de las autoridades y las normas y procedimientos uh -huh. propios. Eso es, eso es lo que tenemos ahora con la nueva configuración dentro de la administración de justicia. ¿Cómo, cómo establecen, cómo se enmarca es, eh, esto precisamente? Porque dentro de, de nuestra lógica nosotros tenemos la justicia ordinaria y todo se, se va trabajando en ello. Uh -huh. Pero ¿cómo eh, y en qué lugar se posesiona la justicia indígena originaria? Mire, básicamente, una de las características plurales es la co coexistencia de estos sistemas indígenas, pero en un espacio territorial donde también hay un justicia ordinaria. Hoy por hoy, por ejemplo, la brecha entre el cambio y la ciudad es cada vez más corta. Sí, cada vez menor. Es cada cierto. vez menor. Entonces, imagínense, entonces, ahí entra, por ejemplo, lo que ya la ley de, de Deslinde desarrolló, los mecanismos de coordinación y cooperación que debe existir entre la justicia ordinaria, entre la justicia indígena, entre la fiscalía con la justicia indígena, entre con la policía y la justicia indígena para evitar, por ejemplo, doble procesamiento, en muchos casos que está ocurriendo, uh -huh. o la vulneración de algunos derechos y garantías que están establecidas en la Constitución. Por ello, haciendo estos análisis, en las reuniones que tuvimos con el Pacto de Unidad representado por nuestras organizaciones, se ha previsto convocar a una Cumbre Nacional de Justicia Indígena, originaria y campesina, donde... Estarán participando las 36 nacionalidades representadas en su organización, como son las CIDOB, la cesut las la CESIOP, la CONAMAC, nuestras hermanas Bartolinas, pero también en esta cumbre estarán participando el Tribunal Supremo, el Ministerio Público, la Policía Boliviana y el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para de una, en este evento, en este encuentro, analizar, hacer un análisis, contextualizar cuál es el avance que hemos tenido en torno a la implementación del sistema plural. Por ejemplo, le comento nomás, nosotros desde el viceministerio hemos estado trabajando en la implementación de los diálogos interjurisdiccionales, tal como establece nuestra Constitución como la misma ley. Y los diálogos interjurisdiccionales, por ejemplo, consisten en una reunión de mesa donde participan autoridades indígenas, jueces, fiscales, policías y otras instituciones que hacen para la Administración de Justicia de esa jurisdicción para establecer, por ejemplo, uno, si la competencia de un hecho específico corresponde que lo vea un juez o es pues que lo tiene que ver una autoridad indígena, no, sin necesidad de, eh, de estar remitiendo o mandando un conflicto de competencias al Tribunal Constitucional. ¿no? Entonces, estos espacios han permitido, por ejemplo, de bajar la carga procesal en los diferentes juzgados, inclusive en el Ministerio Público, pero coexistiendo en la administración con las autoridades indígenas. Yo, yo lo entiendo como usted va explicando y, y señalando, pero ya creo que... Eh, eh. Ese va a ser un trabajo, me imagino, de la cumbre también entender en, en qué escenarios, como coexisten eh, la justicia ordinaria y también la justicia indígena. Con ejemplos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo cometo un delito? ¿Dónde me sancionan? Depende de la región en la que estoy, cuál es el delito que se puede eh, ir a un proceso, qué tipo de proceso, ordinario o no, o en la justicia indígena... Eh, eso no nos queda claro, creo, viceministro. Sí. Como que todavía nos cuesta asimilar esto, porque sí. no, no se ha hecho en el país, de verdad. Evidentemente, sí, creo que el sistema colonial de la justicia, que prácticamente era occidentalizado, no ha permitido que podamos desarrollar este sistema que nos plantea la constitución política del zar. Pero estamos casi, mire, a seis, a siete años trabajando en uh -huh. esto. Y es cierto lo que usted nos plantea, inclusive hemos tenido en algunas regiones uh -huh. donde nuestros propios jueces, los fiscales, de ese asiento, de esa jurisdicción, no conocían el sistema de justicia indígena y en algún momento tampoco conocían los alcances que mandaba nuestra Constitución y la misma ley, imagínense, pero estos eventos, que hemos trabajado conjuntamente con el Tribunal Supremo, por ejemplo, este texto que es el protocolo de actuación intercultural de jueces y jueces en el marco del proceso jurídico igualitario, aprobado por la sala plena del Tribunal Supremo, va a permitir la capacitación de todos los jueces a nivel nacional. Es que tienen que capacitarse de hecho. Exactamente, ¿no? Eso. Y también lo hemos venido trabajando con el Ministerio Público. Hemos tenido varios eventos en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, aquí en La Paz. Y creo que este tipo de eventos nos han permitido profundizar, entender y comprender la lógica y el alcance que nos marca nuestra Constitución para la Administración de la Justicia. Porque uno de los elementos principales también para profundizar el... Sistema plural en el Estado Plural Nacional es para garantizar el acceso a, de la justicia eh, a toda la población, sea rural, sea urbana. Solamente le doy un ejemplo, por ejemplo, muchas veces nuestros comunarios uh -huh. de algunas regiones vienen a buscar justicia aquí a la ciudad, lo que encuentran muchas veces es, es injusticia. Entonces, imagínense cuándo podrían resolver esos casos sin necesidad de salir de y con los mismos alcances que tiene una sentencia de un juez y que de una autoridad indígena. Y creemos, no, además, que este, esta implementación del pluralismo y con un trabajo bien coordinado va a permitir garantizar el acceso a la justicia, pero también a la vez el respeto a los derechos y garantías constitucionales que tenemos todos los bolivianos. Bueno, vamos a ver ya esto eh, en Cochabamba, en la Cumbre Nacional de la Justicia Indígena Originario y Campesina, que se lleva nueve días, me decía, ¿no? Sí, eh, la cumbre se va a desarrollar en nueve días, tenemos previsto que van a estar aproximadamente en unas 350, 400... Personas, eh, ¿no? Donde la mayoría suponemos que va a tener una representación tan diversa, porque ese es nuestro Estado plurinacional, ¿no? Uh -huh. Esa diversidad eh, cultural, esa diversidad económica, esa diversidad política, inclusive la diversidad de las formas de vivencia. Y bueno, pues el 9 de diciembre estaremos tocando lo que es las diversidades jurídicas de nuestros pueblos. Y yo, algo que quiero resaltar, y ha habido casos, no y ha habido casos sentencias constitucionales, donde el Tribunal Constitucional ha remitido casos que se estaban ventilando en los juzgados aquí en la Ciudad de La Paz y ha indicado que, de acuerdo a la Constitución y a las competencias, se remita para su resolución a las autoridades indígenas. De casos que han estado un año, dos años, que no se han resuelto. Pero ¿Sí? que en la justicia indígena, bueno, pues, como su contexto lo llama, muchas veces resuelve en una hora, en un día, pero no pasa. Esa gratuidad, mm. esa transparencia, esa celeridad, ¿no? De alguna forma también estaremos transmitiendo en la cumbre para que también nuestros ordinarios, Tom, puedan asimilar estas experiencias y puedan aplicarlas también en el trabajo que desarrollan diariamente, ¿no? Quiero agradecerle por habernos acompañado, nuestro compañero viceministro. Ha algo muy breve, muy corto, le robo unos minutos más. Eh, el día de mañana, 2 de agosto, participe Yepacani, ¿qué significa ese 2 de agosto ahora para nuestro país? Mira, eh, antes eh, se, se festejaba el Día del Indio, hoy por hoy festejamos la revolución productiva, agraria productiva, con el 2 de agosto, fruto también del avance del desarrollo productivo que tenemos hoy por hoy en nuestras comunidades. Creemos que Bolivia sigue avanzando, seguirá avanzando, siempre no en este marco de la coordinación, en este marco del trabajo conjunto que lo venimos desarrollando a la cabeza de nuestro presidente. Yo, sinceramente, hasta ahora me sigo preguntando. Hace más de 10 años, yo creo que uno no soñaba con este país lindo, digno que hoy por hoy tenemos, por estos avances, por estos frutos que nos dan, que nos permiten festejar de alguna manera acorde al trabajo que venimos implementando en todo el Estado profesional. Y eso es lo más importante: uh -huh. nuestras comunidades productivas a través de nuestras organizaciones. Gracias, eh, viceministro, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación.